Me da rabia que me repitan varias veces lo que yo sé que tengo que hacer. Esto eh, nos pasa muchísimo eh, en todos los aspectos de la vida. Si tu jefe te está presionando, diciéndote varias veces lo que tienes que hacer, si tu esposo, si la mamá, en fin, eh, cualquier eh, persona que te esté presionando para que tú hagas las cosas que tú ya sabes pues obviamente eh, eh, respondes de una manera eh, grosera o con una actitud o estás en un momento como que uy, no me gusta esto yo sé lo que tengo que hacer yo lo hago pero la pregunta que yo te haría es esto si te da rabia que te repitan varias veces lo que tienes que hacer, entonces hay algo debajo de esa expresión que tenemos que trabajar y que tenemos que decodificar. Recuerda que aquí en este programa nosotros estamos reprogramando nuestras creencias limitantes, estamos reprogramando esa eh, información o esa creencia que nos hace dar rabia y que tenemos que transformar esta información. Entonces, vamos a, a, a entender esta parte. Me da rabia que me repitan varias veces. Entonces, ok, vamos a poner ese título en el, en el video de hoy. Dice, me da rabia. Acuérdate de tener tu cuaderno eh, y a escribir y cuando terminen lo pasan al grupo de WhatsApp para que eh, puedan eh, unirse. Me preguntan por aquí el grupo de WhatsApp, en el link de la biografía, ahí está ese, ese grupo de WhatsApp. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto qué gusto saludarte. Qué bueno que están aquí. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Perfecto. Entonces, eh, vamos a, a, a, a ver. La, la, el título, me da rabia que me repitan varias veces lo que sé que tengo que hacer. Entonces, vamos a, a trabajar. Yo te voy a ir diciendo las preguntas y en el cuaderno tú vas contestando. Eh, les voy a dar un tip. Cuando yo les haga las preguntas, ustedes no piensen lo que van a escribir en el cuaderno. Ustedes simplemente escriban lo que a ustedes les fluye. Cualquier palabra, cualquier cosa... Y en este momento no le vas a dar mente a escribo esto, no escribo esto, eh, es así, no, porque entonces ya interfiere esa eh, personalidad que es la que le da rabia, que le repitan varias veces y no quiere ser descubierta. Así funciona esto. Entonces vamos a, a trabajar. Listo, me da rabia. Es la primera parte que vamos a decodificar. Estamos trabajando con, no sé si han dado cuenta de que toda esta secuencia de lives con la mujer del futuro a las 11.11, 11, casi todas empiezan con esa palabra, me da rabia, porque a la, a la mayoría de las personas, pues lo que les da en ese momento, cuando les repiten varias veces, o cuando les dicen mentiras, o cuando sea, es la, es la rabia, ¿sí? Eh, me repiten, esa sería la segunda forma que vamos a decodificar, me repiten varias veces. Esa es otra palabra, otra información que tenemos que decodificar. Y la tercera es, lo que yo sé, lo que sé que tengo Qué hacer. O sea, a ti te da rabia que te estén repitiendo varias veces lo que tienes que hacer. Entonces, dentro de mi mente, yo ya digo, pero si usted sabe lo que tiene que hacer, ¿por qué no lo ha hecho? Entonces, ¿por qué razón otra persona, tu jefe, tu mamá, eh, no sé, eh, mira a ver quién es la persona que más te repite las cosas? Por ejemplo, voy a hablar. Con el ejemplo, porque eh, pues, el burro de adelante, como decimos nosotros, patea y yo soy la que tengo que mirar y hacer este ejercicio contigo. Entonces, vamos a empezarnos a hacer la pregunta, ¿ok? Entonces, este, este, este eh, taller de hoy lo vamos a empezar, este taller, wow, lo vamos a empezar con preguntas, dos puntos. ¿Por qué te da rabia? Primera pregunta. La segunda pregunta es, es que me repiten varias veces y si te repiten, entonces me gustaría que te, que te cuestionaras y es, si te repiten varias veces, ¿Por qué no lo haces? ¿Es que estás siendo negligente y no te das cuenta? ¿O es que eres de las personas que está postergando las cosas que sabe que tiene que hacer? ¿Eres de las personas que está cuestionando las cosas que tiene que hacer? ¿O es que no sabes manejar el tiempo? ¿O... Es que no sabes manejar o administrar el tiempo. Y se te pasa el día y no hace las cosas que sabes que tienes que hacer. Entonces luego llega tu jefe y te dice, ya terminaste. Por dentro lo miras y te mueres de la rabia. Te llenas de oxitocina, perdón, de cortisol, eh, se te alborotan las hormonas del estrés, se te paran los pelos. Te pones mal genio porque la rabia te lleva al mal genio. La rabia te lleva a la mala actitud. La rabia te lleva al estrés. El estrés te libera altas dosis, altas frecuencias de cortisol y de dopamina que duran en el cuerpo 90 minutos y que luego te sientes cansada, agotada y terminas el día pensando y sintiendo. Que no hiciste lo que, no, lo que sabías que tenías que hacer. Y entonces eso se vuelve un, un... A ver, ¿cómo se vuelve? Se vuelve un círculo vicioso donde tú eres una mujer amargada porque la rabia te lleva a la amargura. La rabia te lleva a... Es que lo, lo que sabes que tienes que hacer y no lo hiciste entonces te lleva a la insatisfacción y entonces eso te lleva a sentirte frustrada y eso te lleva a sentirte fracasada y eso te lleva a sentirte que no sirves para nada muchachas yo estoy escribiendo porque es el mejor ejercicio que podemos hacer nosotras cuando estamos desprogramando estas creencias. Acuérdese los cinco pasos. Los cinco pasos siempre los estamos repitiendo aquí en la Escuela Cuántica Mía y siempre estamos diciendo, primero, ¿cuál es el, el, el, el, cuál es el obstáculo? A ver, escribo las diez cosas que me dan rabia. ¿Por qué te da rabia que te digan lo que tienes que hacer? Escríbelo. ¿Quién es la persona? Escribe esa pregunta. ¿Quién es la persona que más te repite lo que tienes, lo que sabes que tienes que hacer? ¿Quién es esa persona? ¿Es tu mamá? ¿Es tu jefe? ¿Es una amiga? ¿Es tu esposo? quién es, porque también identificando quién, es que es el jefe, entonces tienes un problema y vas a ser en la empresa de las personas que tienen mala actitud, una persona grosera, una persona que hasta el mismo jefe le da como uy no, qué pena pedirle, a un, pedirle a aquella que si ya terminó y fuera de eso le tiene que repetir varias veces, entonces es una mujer que vive en conflicto, anóteme esa palabra, conflicto Listo. Ya identificamos el problema. Espero que hayas escrito y espero que me pases ese resumen. Por aquí me están preguntando, hola, ¿cómo estás? Por aquí me están preguntando, Marimilda, ¿cuáles son las preguntas? Mira, te las voy a pasar, te las voy a poner acá. Otra vez vamos a resumir este, este live. ¿Por qué te da rabia? Si te repiten varias veces, ¿por qué no lo haces? Te estoy hablando despacio para que tú puedas escribir eso. ¿Eres de las personas que está cuestionando todo lo que tienen que hacer? Esa es otra pregunta. O es que no sabes manejar y administrar el tiempo. Porque pasa que a veces eh, no lo haces porque tienes muchas cosas a la vez y no eres capaz de decir no. Pilas con eso. Necesito que usted me escriba eso, por favor. O es que no sabes decir no. O es que no sabes decir no. A veces... Yo he encontrado que muchas mujeres eh, que les da rabia y que les repitan lo que tienen que hacer es porque no tienen la capacidad de decir no. Es mejor decir no porque tengo la agenda llena a decir sí y que te repitan varias veces y eso les sirve mucho a las mujeres, bueno yo no sé si, si a las mujeres que trabajan ¿O a las mujeres que son amas de casa? ¿Cuántas veces no decimos? Es que yo ya te he dicho varias veces que tienes que hacer esto. Y el otro dice, ¿pero a qué horas? No me queda tiempo. Es que ya no entiende. Es que tengo unas cosas así llenas y estoy hasta aquí de trabajo es que son muchas cosas las que tengo que hacer y ella no se da cuenta ese jefe, ese papá, esa mamá eh, esa persona no se da cuenta de todas las cosas que tú tienes que hacer porque tú no tienes la capacidad de decir no ¿quién es la persona que más te repite lo que tienes que hacer? esa es otra, otra pregunta que, quiere, que, que, que es válido que te hagas, eh, bueno, por aquí está Pablo, hola Pablo, ¿cómo estás?, está Porfis, eh, a ver quién, quién escribe, vamos a, a mirar, estoy esperando que me, que me escriban, hola Pablo, ¿cómo estás?, qué gusto saludarte, sí, aquí estamos, es importante eh, en estos primer, primeros 15 minutos que estamos trabajando que identifiquemos y que contestemos a conciencia esas, esas, esas preguntas. Correcto. Ah, bueno, por aquí me están, eh, denme un segundo que por acá me están escribiendo. Estamos en vivo. Entonces, eh, ok. Eh, por aquí me están escribiendo y me dicen, lo que pasa es que mm, no soy capaz de decir que no. Otras me dicen, es que tengo muchas cosas que hacer y el tiempo no me da. Entonces, hay que organizar el tiempo. Perfecto. A ver. Vamos a practicar los cinco pasos que tanto les he hablado yo para esto. Ahora, vamos, después pregunto. ¿Ya respondieron las preguntas? Contéstenme, sí, no. Estoy esperando. Ok, perfecto. Listo, entonces ya respondieron las preguntas. Los cinco pasos para reprogramar una creencia, para reprogramar esta información, son, primero, escribes las razones y las escribes en, una, en, una, en el cuaderno, ¿ok? Luego de que las escribes, el segundo paso es las lees en voz alta, sin juzgar, sin criticar, y vamos a, a mirar a ver, vamos a ver. Eh, ¿Por qué te da rabia que te repitan varias veces lo que tienes que hacer? Entonces, tú vas a escribir, tú escribiste y la repites. Eh, si sabes que lo tienes que hacer, ¿por qué no lo has hecho? La otra pregunta es, ¿eres de las que está cuestionando las cosas que tienes que hacer? La otra ¿O es que no sabes manejar o administrar el tiempo? Por aquí alguien me contesta que es que no sabe administrar y manejar el tiempo. Hay otra que me está contestando y me dice, es que Marimeida, yo no soy capaz de decir no, y entonces me entregan y me entregan cosas por hacer. No importa que usted sea una mamá, no importa que usted sea una eh, empleada, no importa, estás llenándote de cosas. Entonces, hay cosas, eh, por ahí estoy escuchando, me, me está escribiendo alguien, esperen un momentico, me dice que en el trabajo las eh, compañeras le entregan o delegan cosas que a ella no le corresponden y ella las hace, y ella las hace, ¿por qué las haces? ¿Por qué no dices que no? ¿Qué te incapacita a decir que no? Ah, no, es que es mi esposa que me está diciendo, o es que es mi esposo el que me está diciendo que haga y haga y haga, y yo tengo tantas cosas que hacer en la casa que a mí no me da tiempo. Entonces aquí tenemos un problema de tiempo. Y este tiempo se acaba. Mujeres, Mire, yo te compré este, este, eh, ¿cómo se llama esto? Un reloj de arena, porque en el, en el, en el tiempo, a ver, a ver, Marimelita, fluye otra cosa. Vamos a ver, voy a, voy a buscar una, una palabra. Mira este reloj de arena. Mira este reloj de arena. Okay. el tiempo, tú en el tiempo lineal, vamos a mirar, en el tiempo que es el momento donde, donde, donde, corre a velocidades inalcanzables y tenés y debes de manejar una agenda. Marimelda, ¿y yo como ama de casa eh, puedo manejar la agenda? Sí, usted puede manejar la agenda. Eh, si sí puedes manejar la gente, entonces vamos a mirar la solución, ¿cuál es la solución?, soluciones, primero, identificaste el problema, ok, ya, Va, vamos a ir, ¿Cuándo, ¿cuál es el problema?, que es que yo no soy capaz de decir no, ya lo identificamos cuando escribiste, cuando me mandaste esa nota, ¿ok? Entonces vamos a mirar, ¿cuál es el problema? ¿Qué, qué escribiste tú? Cuéntame, ponlo ahí en el, en el comentario. A ver, ¿cuál fue tu problema? Identificar el problema. No soy capaz de decir no, perfecto, no saber decir no. ¿Cuál otro problema identificaste? Eh, ¿Por qué no has hecho las cosas que, tienes que sabes que tienes que hacer? Porque tienes muchas cosas a la vez. Porque no sabes organizar tu tiempo. A ver, ¿por qué más? Porque el tiempo se me pasa, miren, el tiempo corre, el tiempo es el valor, es el activo más preciado que tenemos nosotros los humanos en esta tierra. Escríbame eso, por favor, se lo voy a volver a repetir. ¿Qué dijo Marimelda? ¿Qué fue lo que dijo? Espérate, yo lo, lo escribo. Ay, Dios mío. El tiempo es el activo más preciado que tenemos los humanos en esta bella y hermosa tierra. No se le olvide esto. Esto es muy importante. Mujer, que usted sepa que el tiempo en esta tierra no lo cuentan. Y no nos podemos quedar pensando en, en en que se nos va. Cada momento, cada segundo, esto se está yendo. Y si yo no organizo esta esta agenda, ya llevo 22 minutos. Y entonces yo tengo que saber estructurar este life. Y yo tengo que saber que primero hay un problema, que tenemos que identificar el problema, que ya identificamos la raíz y que faltan 10 minutos para que se me acaben los 30 minutos que tengo. Y también tengo que entender que en el tiempo yo tengo que terminar las cosas y darle un final feliz que por eso entraste a esta escuela porque tú quieres un final feliz nosotros no entramos a la escuela o a la universidad a entrar a tener un final triste no, yo te enseño a tener un final feliz entonces vamos eh, a ir resumiendo primer paso, escribiste las 10 cosas por las que te da rabia que te digan y que te repitan varias veces lo que tienes que hacer Segundo paso, lo lees en voz alta, sin juzgar y sin criticar. Tercer paso, lo compartes al grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, me dices que mi equipo te pasa el link de WhatsApp. En, o oh, en Instagram, tenemos el link en la bio, ¿sí? Entonces, en la bio, ahí está el link de WhatsApp para que te unas al grupo de la Escuela Cuántica Mía. Es gratis. ¿Ok? Y cuarto paso, ya identificamos que vamos a desprogramar. Marimeldi, ¿qué fue lo que acabaste de identificar? Que no soy capaz de decir que no, que no sé manejar el tiempo, que no tengo una agenda organizada. Ya sé eh, que tengo esos tres problemas. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la solución? Identificar el problema. Y encontré, es que no sé decir que no, tengo muchas cosas a la vez y porque no sé organizar el tiempo. Listo, encontré tres raíces de un problema que me está llevando a sentirme fracasada, desvalorizada. Marimelda, ¿y entonces qué tengo que hacer? El cuarto paso es identificar... Eh, um, desprogramar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desprogramar. Vamos a sacar de ese chip de información que tú tienes dentro de tu cabecita, la vamos a reprogramar. Y reprogramar es la solución que yo te voy a brindar en este momento. Ah, ya entiendo. Por eso es que yo tengo que estar en la escuela todos los días en clase a las 11.11. 11. Exactamente. Ahora, ¿qué vamos a trabajar? Vamos a dar soluciones. Soluciones. Lo voy a escribir con un color verde, que me gusta el color verde. A mí me parece que es como de las soluciones. Entonces, vamos a solucionar. Y la solución María Imelda, ¿y cómo solucionó? Eh, es que yo no soy capaz de decir no. ¿Usted quiere saber el secreto? ¿Quiere saber el secreto? Pero tiene que contestarme. Para decir no. Escríbame ahí. Ah, no, pero que si no me escribe ahí, yo, yo no le doy el secreto. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el secreto? Pregúntame. A ver, cuéntame. Hasta que no me digas cuál es el secreto, yo quiero saber el secreto para decir no. Se la voy a sacar. Le voy a sacar el secreto. Denme un segundito que lo estoy buscando. ¡Oh! ¿Cuál es el secreto, Marimelda? Cuente, cuente. Mira. El secreto. Marimelda, cuente que el tiempo se le está yendo y yo ya me tengo que ir. Porque no tengo sino media hora de almuerzo. Porque el tiempo se va. Y entonces me da rabia que me repitan varias veces lo que tengo que hacer. Yo sé que tengo que darte una solución. Pero el, mientras que yo digo, cuénteme el secreto, repítame, escríbame y hago toda esa... Estás ahí como, ay ya, ya, ya, decime qué es lo que tengo que hacer y dame la solución. Y hubieras empezado por el principio. ¿Ok? Y más que si te da rabia... Todo lo que haces, entonces, creo que te estoy sacando ya la rabia. Pasa el tiempo. Solución. Agenda. Solución. Código de colores de la Escuela Cuántica Mía. Si quieres este PDF, dímelo por mensaje de texto. María Inelda, pásame el PDF. Y si no, en la Escuela Cuántica Mía, en el grupo de WhatsApp, te estamos entregando este PDF. Y si no, descarga la guía gratis de la Escuela Cuántica Mía y ahí entonces eh, descargas este documento que tiene un valor indescriptible. Este es un documento que sinceramente le puedes tomar la foto. Lo voy a dejar ahí un momentito. Mujeres, este es el gran secreto para que tú no generes esa rabia que te repitan varias veces lo que tienes que hacer. Control del tiempo. Si es posible, cómprate un reloj de estos. a mí Yo lo compré en un reloj de arena porque el tiempo corre y yo tengo que administrar bien mi tiempo. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Código de colores. A ver. ¿Cuál es el cuál es? ¿Quieres saber cuál es el secreto? Sí. Perfecto. ¿Y cuál es el secreto? Es tener una agenda de agenda de actividades. De la rutina diaria. Marimelda, es que yo soy ama de casa, yo no soy ninguna empresaria. Marimelda, es que mi, es que mi jefe no, no es organizado y él ah, es como de esos a quemarropas que cambia de cosas y, y cambia eh, y cada momentico estoy como. solucionando unos problemas y es que es mi jefe y yo no le puedo decir que no. María es que es mi esposo y él cree que yo en la casa no hago nada y entonces yo no sé cómo decirle no. Ok, vamos a hacer lo siguiente, mira lo que vas a hacer, vas a hacer una lista, vas a hacer una lista Te voy a dictar las cosas que tienes que hacer, ok, perfecto, vamos, vamos por partes. Vas a hacer una lista, cosas que tienes que hacer, dos puntos, eh, no que tienes, debes, debes hacer, las cosas que debes hacer, cosas que debes hacer, entonces, primero, Ok, entonces vas a hacer una lista de las cosas que tienes que hacer. Les vas a poner, les vas a poner un tiempo. Y cuando tu esposo, tu jefe, tu mamá, cualquier persona te dé más trabajo o esa persona a la que te da rabia, porque hay una persona en específico que te da rabia que te diga las cosas que tiene que hacer tu jefe, entonces tú le vas a entregar a tu jefe y le vas a poner código de colores sí le vas a poner eh, eh, como, como colores, mira es que tengo que hacer esto, esto, esto esto, esto y yo no tengo sino 24 horas, duermo 8 me quedan 16 me gasto cuatro en el transporte, me quedan eh, 12, eh, me gasto dos comiendo y me quedan 10 horas para hacer las cosas. Es, debe de ser muy clara el tiempo en que vamos a trabajar, porque el tiempo corre. Y entonces, si yo no tengo claro qué es lo que voy a hacer, entonces el tiempo se me va a ir terminando y yo no concluyo, yo no termino con una solución. Acuérdate, tú tienes que pensar, pensar con mente de solución y terminación de tareas. Ok. Tú eres una ama de casa, tú te levantas, organizas la casa, entonces pones un horario. Bueno, de 8 de la mañana a 9 hago el desayuno, de 9 a 10 tiendo las camas, de 10 a 11 eh, hago tal cosa. Y a las 2 de la tarde mi esposo me dijo que llevara una factura y que pagara unos biles y quisiera no sé qué. Pero es que eso se requiere tiempo. Y si usted no es capaz de explicarle a su esposo que usted también tiene tiempo, usted tiene que explicarle a su jefe que usted también tiene tiempo y que tiene una lista de cosas por hacer. Y si le dicen, ah, entonces usted no me sirve, bueno, pues eh, me vas a decir, ay, Marimilda, entonces me van a echar del trabajo. No, no te van a echar. Porque nosotros necesitamos personas que sepan administrar el tiempo. No te van a echar porque nosotros necesitamos personas que pongan límites y que te, y necesitamos personas que al final del día te sientas feliz. No hay nada mejor, no hay nada mejor, no hay nada mejor que una mujer feliz satisfecha y plena. Agradecida y bendecida por Dios. No hay nada mejor en una empresa, en una casa, en una familia, que una mujer que diga ah, ¡Qué satisfacción! ¡Ay, me siento tan feliz! Gracias, Señor, gracias, Dios, gracias, Padre, gracias, gracias, te doy infinitas por el tiempo que me diste hoy para vivir, por el tiempo que me diste hoy. Gracias, gracias, Dios, por el tiempo que me diste hoy para realizar mis tareas diarias. Me siento plena, satisfecha y bendecida por ti, Señor. ¿Tú sabes qué te genera esto? ¿Tú sabes qué acabamos de hacer? Acabamos de transformar. Acabamos de hacer una trans. Acabaste de hacer una transformación de una mujer con rabia a una mujer a una mujer serena, calmada. Que sabe administrar su tiempo. Y entonces, eh, Marimelda, ¿y qué me genera a nivel neurobiológico esta sensación? ¿Qué te genera a nivel neurobiológico esta sen sensación? Te genera oxitocina, Oxito. Oxitocina. La hormona de la felicidad. ¿Y a qué venimos a este país? A ser felices. ¿Y a qué vinimos a este país? A ser felices y hacer lo que tenemos que hacer. Bueno, mujeres hermosas, acabo de terminar. Me siento muy feliz, muy bendecida, muy agradecida porque le di um, estructura al tiempo que Dios me regaló para estar en esta tierra. Porque Dios me dio a mí solamente un tiempo y me dijo, bueno, váyase para la tierra y haga lo que tiene que hacer porque el tiempo se acaba, mi amor, en esta línea de tiempo, el tiempo se acaba, usted no se puede quedar por ahí arriba encaramada, eh, sin aterrizar los pies en la tierra, con esto termino y mañana nos vemos, que estés muy bien, chao, mujer de hermosa, me escribes, acuérdate de pasar el resumen a la hora que lo hagas, listo, bueno, mujer linda, te quiero mucho, chao, chao.